Gracias, presidente, y, y buenos días. Una moción transaccionada por, por bastantes grupos parlamentarios, una moción que iba en una línea poco parecida a la, a la primera moción de conservación de Interpelación que, que discutíamos ayer, también del Grupo Socialista, pero con una mayor concreción. Y, y yo creo que incluso en esta transaccional se podría marcar en estos marcadores fosforescente una frase que es posibilitar la, la recuperación salarial. Yo creo que si algo, algo es clave es que eh, el Senado hoy pueda instar a esta recuperación salarial que es la pata más coja de la recuperación económica y, por lo tanto, pues desde mi grupo y, y yo como portavoz de empleo de mi grupo en esta Cámara, pues sí agradecer tanto al proponente como, como al Grupo Popular el trabajo hecho para poder llegar a que hoy el Senado pueda instar al Gobierno a articular mecanismos, primero a reconocer que es necesario recuperar salarios, porque algo habrá pasado con esos salarios para que se tengan que recuperar, y segundo, que se ponga en este objetivo donde se tiene que poner en la mesa de diálogo y en la negociación colectiva, porque yo creo que, aunque no esté escrito, pues también se está reconociendo que hay que mejorar la articulación de negociación colectiva. mire La semana pasada conocíamos un estudio de la Comisión Europea, que ha hecho referencia el senador Varela, que desnudaba el discurso eufórico del Gobierno sobre el fin de la crisis, porque de esta crisis estamos saliendo más desiguales que entramos y se constata esa fatalidad que se oye mucho últimamente en las calles de que aquí siempre pagan los mismos. La Comisión Europea constata que en España vamos entre regular y mal, pero en cuestiones de igualdad y de rentas, pues muy mal, los peores después de Rumanía y de Bulgaria. Y esto tiene para nosotros una causa clarísima. La reforma laboral de 2012, fundamentalmente también las del Partido Socialista, pero creemos que fundamentalmente la, de, la del 2012, que debilitó la parte trabajadora en la negociación colectiva con la prevalencia de convenios de empresas sobre sector, en la externalización, la, favorece, la favorecía la subcontratación, el descuelgue patronal de los salarios pactados y otras medidas que han supuesto una devaluación salarial en España brutal, porque como. Todos sabemos no podíamos devaluar la moneda, porque no es nuestra moneda, sino que la compartimos con otros estados, y tampoco se quería perseguir el fraude fiscal de las grandes empresas y poner la carga fiscal en, en las grandes fortunas para poder tener más recursos. Pues al final se apostó por lo único que quedaba y era la devaluación de salarios. Y aquí siempre acaban pagando los mismos, lo dicen en las calles, y hay que reconocer que la calle para esto es sabia. En la, en la interpelación que tuvo el senador Varela con la ministra, me llamó muchísimo la atención que la ministra pidiera respeto por los 300.000 representantes legales de los trabajadores que pactan los salarios. Y yo creo que no, bueno, respeto a la representación de los trabajadores todas. Nosotros propusimos en el Congreso una proposición de ley que ha sido vetada en su trámite, para mejorar la negociación colectiva. y Hoy íbamos también a apoyar esta moción, porque nosotros queremos fortalecer a estos representantes de los trabajadores en la negociación colectiva y devolver a la clase trabajadora el poder negociador que ha perdido durante la crisis, porque no va a haber recuperación de salarios por decreto ni escribiéndolo en el BOE, sino en las mesas de negociación. Con la política laboral del Partido Popular, el empleo que se crea, gracias a la mejora de la coyuntura económica europea y mundial, es de peor calidad que el que se creaba antes de la crisis. El empleo actual cuenta con unos salarios de entrada inferiores en un 25% y quien perdió su trabajo durante la crisis y vuelve a trabajar hoy lo puede ver en sus nóminas. Cobra menos que antes y si trabaja, señores del Partido Popular, es gracias sobre todo a la evolución de la economía en Europa y al cambio de rumbo del Banco Central Europeo mucho más que a sus políticas económicas, porque sus políticas han dañado los salarios, han dañado la demanda interna y han aumentado la desigualdad. Hoy la distancia entre el 20% que cobra más y el 20% que ingresa menos es más amplia que antes de la crisis. Hoy conocimos un fenómeno nuevo en España, trabajadores con nómina y pobres a la vez. Demasiada temporalidad, demasiada parcialidad no deseada, demasiada precariedad que castiga especialmente a mujeres y jóvenes. En el Congreso de los Diputados hemos llevado propuestas para aumentar el salario mínimo hacia los 1.000 euros al mes, en la línea marcada por la Carta Social Europea. Hemos llevado una proposición de ley que he comentado que el Gobierno ha vetado para poder recuperar la negociación colectiva. Se está tramitando una proposición de ley de rentas que llegó en forma de ILP de los sindicatos. Hoy se quiere hacer creer que no hay alternativas al modelo económico neoliberal en el que pagan siempre los mismos, pero nosotros creemos que sí que hay alternativas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Guardingo.